Nada, chavales, vamos a hacer un torneo de Clash Royal, cuando esta gente que hay por aquí Menos Jopa, porque no lo hemos invitado Nada, coño, vamos a hacer un sorteo Y se van a enfrentar uno contra uno Y bueno, sabéis como un torneo, ¿no? ¿Soy gilipollas yo, yo, o...? Yo lo explicaría por si acaso ¿hay alguien que... Vamos a meter a todo el mundo Somos en total seis personas Bueno, quien quede final se llevará 10.000 dólares Supone que tengo escenas, chat <risa> Chat <risa> No, el IBM grito no se si me quito. Sale Wilder de fondo como si fuese. <risa> como si el IBI se me quitó. Vamos a meter al participante, que es el mejor Yo, participante de este torneo, Ángela. Vale, después mm. vamos a poner a Jopa, que es súper bueno. La con mía, el príncipe. Wow. Luego, Rub, Rub es pues, muy... Rub sí, lo que se le da bien es comer <risa> pipas. como <risa> que se escribe así. ¿Les? <risa> <risa> <risa> Jaime. <risa> vale, primer sorteo, chicos, de verdad. Quien le toque... eh, se es, quedarán solos aquí y los demás nos iremos. Sortear. Ojo... Jopa Jaime. Opa Jaime. Opa Jaime. El tomo dinámico. El trabajo dinámico. <risa> Vale, vamos a va, darle sí. hype a esto y vamos a poner más. quiere el chat que le toque Ángel y Wilder juntos, nada, chicos? Nada, nada, hopa hopa, hopa, hopa, hopa, No, pero sí, el, primer, el primero es este. Pero voy a poner dos más. Para que ya os vayáis mentalizando de decir. Hopa, yaome, hopa, yaome. Hop, hop, hop. Y el siguiente sería el de. Bro, espera, espera un momento, espera un momento. Pero quien juegue conmigo. Para, para, para, para, y, tío, dale, ese va a ser el segundo pero match. Es un, regalo, tío. No, porque el no se es un caramelito, chicos. Siguiente, ese es el siguiente. Quedan dos participantes. ¿Quién serán? Ángel, <risa> no, no. <risa> Ruby, tú coño. ¡Bolchefime! ¡Rap! <risa> <What's it fun? risa> <risa> ¡Spider Pedregal! ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? ¿Chat? ¿Chat? ¿Se me oye bien? Nada, dicen que no se ha a mí nunca. Nunca, te lo juro. Yo no voy a depender de cómo te lo. Mira, aquí, mira, se me queda así. Hola, guapos. Acabamos de robar el canal de Jaime. Ahora es canal Whitlersito. ¡Ajá! Ah, Johnny prueba, prueba We dunk We dank. Y nada, Jaime se ha ido de escapada con J. es prueba de semen. Sí. Se ha ido de escapada ya romántica ya con J. Ya positivo. Tienes que elegir. Vale, puedo ser tu coach. Vale. No, no, no, tiene que jugar ella totalmente sola. Si no me parece un poco trampa, la verdad. No, no cochea, no, no. No sé ni qué es esto. What's the problem? Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Vamos con todo, chat. uy Widank. Gracias por ese video, tío. Cuando echáis vosotros un uno con uno, quién suele ganar? Pues yo no sé ni qué estoy tirando. No, yo cuando juego con mi mazo, sí que suelo ganar yo, pero si no juego con mi mazo, puede ganar ya tranquilamente. ¿Cómo se llama? ¿Sabes el nombre de las cartas, Ángela? No, no he juego con carta. ninguna ¡Mua! de estas. ¿Cómo se llama el que va corriendo por aquí? ¿Dónde no? Lo... Pues no sé, un dragón, ¿no? Ah, no, es mini peca. ¿Y este? Espera, que no estoy atenta, Jaime. Es que de aquí puedo sacar títulos, a muerte. No sé, esto es birros. Esto es un mago. What's up, sabemos. Y esto no lo sé qué es. Un duende. What's up, birro. Se llama birros. Sí, sí, sí. pero. Vaya partidazo, amigos. Porque está teniendo hijos cañones. Pues déjame un poco en paz. No, ya estoy, ya te he Es que amor, no me sirve librantear las cartas. No. No, no, no, no, no, no. ¿Ya te rindes? Bueno chicos, para la primera partida se la lleva Wip. Lev. Wizard. reventé el cacas. Sí. <risa> vale. Es pues que no me sé las cartas. Yo... Vale chicos, mientras nosotros estamos aquí echando patitas fresh, literalmente Plexi y Ruby están atrás discutiendo de quién es mejor que la Royal Andrés, un saludito, tío. Vale, jopa. Chicos, si vais a jopa mirar mi pantalla, decírmelo. Lo que hacer contra mis rivales es decir lo que voy haciendo cada momento para que se rayen y no para hablar, porque así el rival cogerá y se rayará y dejará de jugar y eso hará que yo gane. Entonces, jopa, voy a tirar un, eh, un lanzarrocas por detrás de la torre del rey y detrás de una princesa. Después... Un príncipe para parar a este drogadicto con la bruja detrás. Vale, creo que ya no es el que a No, es ¿eh? <risa> Exxon. No es el Exxon. Pero fuera coña, Fuera coña me estoy rayando, ¿no? Díganos un saludito, tío. ¡Ah! Sir, vale, ese ataque va a dar. Ponte a jugar, gilipollas. Claro que puedes, si es abrir un cibre retrasado. Tal vez, eh. Vale, ya. Ahora, ¡Cabrante! ¡Miente vida que hemos quitado de la cita! ¡Es mi salida! ¡Vamos Jaike! ¡Vamos Juegos! ¡No te juegues! ¡Claro! ¡Con esos ánimos vamos! <risa> ¡Vamos chicos! ¡Vamos! que este juego no se me ha dado bien mi vida Tienen que haber jugado ¿eh? Estoy en directo, eh de Te has robado la bola ¿Eh? ¿Eh? Le he robado la bola a Exhal, chicos Lo tengo que admitir Una bola de luz pero pues tío. Le he robado una sí, ya, bola, eh. Si me días, me, me roban la bola. Si me voy yo me, vamos, me roban la cama, el ordenador. La cama es mía. Digo, ganamos la partida. Pasamos a la siguiente, ronda ¿Sí, está a mañana, mi tú de hecho no hacen nada. Vale, y vosotros le he echáis una partida y la, y la casteo. Creo no, que yo soy flexa acerca de Montecarneros. Un globo a con. Caca. Uy, uy, Dani. Dani, red ¡Ojito! ¡Ojito de mi rep! ¡Ojito de mi rep! ¡Ese esqueletito que se queda un toque! ¿eh? ¡Uh! Oh, oh, ¡Hostia! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ojito! ¡Dios! es eh, mini puercos pollitos de oro! Ojito, ojito, ojito a ruby que tiene la bruja nocturna Ah no, la bruja, esta es la bruja madre, chicos Ojo con los cerdos, eh, que quitan 20 cada uno Ojito al leñador para el mago Bastante buen movimiento de pana eh, ruby Buah, tiene lanzafuegos, chicos, la lanzafuegos está súper top Como si va a pagar a y lanza fuego, ¿no? Buah, tiene justo el counter de los minibigs, tío Hostia, buen ataque, ¿eh? Tiene rosas. ese? es el... Es el moco, ¿no? El peca bárbaro Jaime, ¿cómo eres el ya ya? ¿Le has puesto ya bomba? Sí, sí, Mira la contraseña y la. ¿Y eso era? Brotes y Ojito ese. ese. Sí. Esa familia de puercos Ruby Hex! Ojo ese rayo perfecto, nada. Es que no puede, no puede. Ruby, literalmente eres malísimo. Sí, chaval. No puede, pero está poco a poco haciendo daño y va ganando Ruby. Pero ojo pero este ataque. Ojo este era, ataque. Por tu culpa, Plex, la bañera me raya. Ojo este era, ataque de rayos. <risa> ojo este ataque de Plex que va fuertísimo. Lo defiende Ruby con un. con un leñador, pero ojo que. ¿Hay, ¿Hay copa royal? Sí, también. Dile a Plex que se dedique a subir vídeos que a jugar Clash. Sin vergüenzas. Sin vergüenza. Ojito que puede ser el último ataque de la partida, pero ojo que Ruby lo defiende con una bruja madre y esos puerquitos. Pero Ruby lo defiende, de locos esas flechas. Ojito con los golpes de los... Oh, pierde Rabo Hex 65. Y nada, quedan las semifinales, Vale, LoL renta mucho eh chicos, ayer estuve con Jopa dándole caña ahora vamos a jugar LOL LoL ¿sí? y si no apunta por... por vale vamos a por cañón rápidamente yo creo que el cañón bastaría, bastaría para defender el montavueltos porque se le vendan bomba la historia de los sí. lo vamos a poner por detrás, lanzafuegos bandida y ya el tirón este ataque de ser Yo creo que la bandera puede tocar. Toca, ojo a los juegos. Que le... No le pegan magos, mago, chicos. Pero bueno. Hemos hecho bastante daño, está bien. Y no me importa usar esto, la verdad. No me importa usarlo. 4 elixir por cinco. Vale, mata la, la torre, mata a, a ese guardia. Y nada, pues ahora aguantar. Pasa el nombre del torneo, el torneo es entre nosotros. Shh, me quedo sin mirar, tío, y he perdido. Venga, Rikar, tío, nos vemos el próximo día, tío. Próximo día, próximo día. Noto que no tengo tanques, es que no tengo tanques, chavales. No tengo tanques, eso va, me va a perjudicar bastante, tengo que jugar con el lobo. Lo que voy a tener que hacer va a ser jugar con el globo a tope. Bruja madre. Bueno, bruja nocturna perdón. Vale, esto, esto rompe torre. Y ojo ese globo que toco, da un toque, creo. ¿Da un toque? No da un toque. Vale, cuidado con el montapuerco Le va a decir justo que se lo carga del tirón. Vamos a poner mosquetera. Por si acaso, por si da un hit Pero nada, no ese hit Vamos a pusear e intentar llevar Bueno, prefiero defender esto la verdad Vamos a poner por medio del puente Por medio de la partida por aquí Que más o menos lo consiguen defender Un cañón para apoyar un poquito a esa bandida Que la que no necesita Y para ese mago ya que está Y bueno, pues a seguir jugando eh, Voy a soltarle aquí por un globo bombástico Espero que esa lanzafuego sea... O a la lanzafuego se ha movido de locos se ha puesto perfectamente para que entre el tiro en ese ataque, ese que luego toca, la bandida se introduce en el ataque, y esto es otra torre, vale, bueno esto no va a ser tres, bueno puede que sea triple, triple corona chicos, triple corona, nadie yo tenía un mazazuela hostia eh, pero no tenía tanto, yo creo que se ha ¡Final! ¡Final del torneo! El, el, el, el directo de. Bueno, el barro ya no va a ser corto, pero ahora, ahora veré otras cosas. Pero es para no calinar mucho con estos. Vale, última partida. Chicos, ahora viene la trazón del colegio. Le enviado a Quien gane 12.000 euros. Sí. ¿Triple elección? Sí. Vale, empezamos. Ah, me he confundido con el éxito rápido, vale. Vale, mazo raro. Mi mazo muy raro, muy caro. A ver qué pasa. No es muy caro, pero es para mí. Para mí sí, para mí sí lo es. Para mí sí lo es. Bauti, un saludito para ti, para tus hermanos y Bautista y Tomás también. Sí, Tomás, mago, que vamos a defender con este... O sea, lo Seth, oído? ¿Qué significa un Pues algo muy, muy raro, la verdad. Vale. A ver si se me... No, no consigue superar ese caballero. Qué buena defensa. Bueno, no ha sido tan buena porque... Ahí está No, pero me defiendo con mini pega de puta madre Ese bombardero tira dos bombas Incluso, no, dos bombas, lo he dicho bien Ese tronco no lo afecta por la carísima Si eso toca me rayo. Vale, tengo un mazo de mierda, chicos. Lo tengo que admitir. O sea, mi mazo es tocho en el por 2 Voy a decir que mi mazo es tocho en el por 2 Creo, porque no lo veo muy Es que tiene mini peca, chicos. Tiene mini peca y no me parece bien que tenga mini peca, la verdad. No es una cosa que a mí me mole del todo. ¿Me tira torre? Ojo ese bombardero, me lo revienta. Nada más perdido, chicos. Es que. Dice nada a Madrid, por supuesto. Es imposible que ganemos. Bueno, que empatemos. Se deja. Four, Se ha dejado, chicos, lo conozco. ¿Tú crees? Sí. Four. ¿Eh? Hasta mañana, Lucas. Hasta mañana. Hasta mañana, gente. Venga, chavalucas, un Cuídense mucho. Buen año. Buenas y buen año. La yo creo que es más de Madrid que de Barça, ¿no? ¿Yo? ¿O te la sudo? Yo era antes del Barça ¿En era... serio? Pero... Pero da igual, ¿no? me ha dado ¿no? Pues me ha dejado, me ha de... se ha dejado para que esto dure más Flex Sí, Nada, chicos sí, sí. Jopa se ha quedado Al mal, Nada, chicos, me ha ganado Pero bueno El torneo de Iquila Rocha El famosísimo de I Vale, pues Ya está, chicos Sí, sí, gente Yo y Jaime